Los beneficiarios de la accesibilidad En este contexto, las personas con discapacidad presentan una serie de limitaciones para el acceso a los estándares normalizados de la sociedad de la información y la comunicación, los cuales se convierten en barreras que impiden la accesibilidad a los medios de los que la misma se dota, EGEA 2007. La accesibilidad favorece, de una u otra manera, a toda la población pero es evidente que hay grupos de personas que se ven más favorecidos como son las personas con discapacidades permanentes, físicas, sensoriales o cognitivas, los mayores y las personas discapacitadas temporales, rotura de extremidades, embarazo, etc. Alonso 2002, Alonso 2003. Algunos autores relacionan la accesibilidad con la discapacidad. La accesibilidad significa que las personas con discapacidad puedan utilizar un producto es hacer que los interfaces sean perceptibles, operables y comprensibles para abarcar todo tipo de discapacidades. La accesibilidad puede ser entendida desde dos puntos de vista. Accesibilidad de cualquier usuario a todos los contenidos y herramientas o accesibilidad de las personas con algún tipo de discapacidad a todos los contados y herramientas. Como se ha indicado anteriormente, la RAE no hace referencia a la discapacidad en su definición de accesibilidad y en la definición de accesibilidad universal en la Ley de Igualdad de Oportunidades tampoco hace referencia a la discapacidad en su descripción. La accesibilidad favorece a toda la población y que las personas con discapacidad son las más favorecidas. Esto se puede extrapolar a todos los planos de accesibilidad, física, electrónica, educación, plataformas virtuales, web, etc.